O no lo fuimos a saludar porque no tenía nada que llevar, nada. Tú tienes lo más importante, la oración. Hoy día a lo mejor algún Jorge te va, mm, te va a hacer así, pero en algún momento dado te va a decir, necesito tu regalo. Así que esperemos con amor y con confianza. Y veamos esta palabra que hoy día me va a ayudar, esta palabra que el Señor me está dando salud necesaria ese alimento que necesitamos hoy día más que nunca para fortalecerte y tu poder ir a fortalecer a los que te rodean pero como siempre el triunfo de la resurrección ahí, y veamos hoy día que nos dice, mira, primera tesalonicense 5, 16 este alimento que hoy día me da Recibámoslos con amor y con gozo. Y nos dice, estén siempre alegres, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a ustedes como cristianos. Palabras, palabra de Dios, está escrito dos años, viva y eficaz, hoy, hoy estén siempre alegres. No vuelve a repetir la, la Biblia cuántas veces lo repite. Es importante demostrar la alegría del Señor, que uno está contento porque está con Él, cree en Él. Tú cuando estás contento porque hoy tengo un buen trabajo, hoy tengo tantas cosas, y, y, y, y estás feliz, y lo dices, está bien, pero esa alegría va a pasar. Pero esta alegría de tener... De ser esa persona amada por el Señor que ha creído me va a dar la luz, me va a respetar y me va a dar esa luz que necesito hoy y siempre. Oren, oren en todo momento, en todo momento, no solo en la alegría, en la, en la petición. Por lo general oramos cuando pedimos algo, pero oremos también dando gracias, ¿ya? Den gracias por todo por todo hermanito querido ese, ese dolor es gracias Señor porque me estás permitiendo compartir este momento contigo me vas a ayudar, este dolor me va a servir para algo me va a fortalecer es la voluntad de Dios con respecto a todos ustedes los cristianos nos está diciendo para nosotros el ser agradecido hoy día preguntémonos realmente cómo está nuestra oración en todo momento, no solo en la petición, sino que también cuando veamos que vamos por aquí, vamos por allá Y tenemos esa acción de gracias por lo que me ha regalado Puedo levantarme, puedo tomarme un vasito de agua Puedo caminar, salir, mirar A lo mejor no puedo caminar, perfecto hay otros que ni siquiera pueden tener una silla de ruedas Que ni siquiera te pueden trasladar Siempre hermanos queridos podemos dar gracias a Dios y si no puedo hacer nada gracias Señor porque me permite estar con vida y demostrar de que aquí estoy en oración contigo, más cerquita tuyo no podré salir a pasear pero gracias por lo que me permitiste hacer y mi oración en el amor del Señor, en la intercesión por algo el Señor nos ha permitido necesita de ti ahí en el lugar en que estés y como estés así que gracias Señor por darme este camino por mostrarme tu amor y llenarme y llenarme de tu paz, de tu consuelo y de tu misericordia. Soy un grano de arena que alaba a Dios, una gota en la lluvia que alaba al Señor.